Hola. Vamos a ver cómo borrar todos los accesos directos inválidos de un plumazo y sin instalar nada. Vamos a usar una herramienta Portable. Entra a esta web desde el enlace que dejaré en la descripción del vídeo. Se nos queda esto, extraemos todo. Y luego ejecutamos ya directamente. Lo podemos poner en español si queremos. Herramientas, reparar accesos directos. Se pone a escanear solo, podemos parar ya, y en el mismo botón se le ordena de nuevo que se ponga a escanear. Ojo que si tenemos varios discos duros podemos seleccionar todos, marcando sus casillas. Cuando termine, le damos a eliminar.